Hola, en este tutorial vamos a aprender a utilizar una herramienta de diseño de circuitos digitales y vamos a aprender a simular el circuito diseñado. Esta herramienta es esta de aquí, se llama Digital o Digital. Esta herramienta te la puedes descargar desde este enlace, pondré el enlace en las notas del vídeo. Está realizada por Helmut Niemann y te la puedes descargar desde aquí, en Download. Y simplemente te descargas este fichero, lo descomprimes y hay un ejecutable. Si utilizas Windows lo puedes ya directamente ejecutar. O sea que es muy sencillo de ejecutar, no necesitas instalar nada y es gratuita. Además tenemos la suerte que esta herramienta tiene un documento de ayuda y que está traducido al español. Cuando te descargas el programa hay una carpeta que se llama Doc en la que tienes el documento de ayuda. La ha traducido Ángel Millán desde el Instituto de Educación Secundaria Virgen de Villadiego en Sevilla y gracias a él pues, podéis utilizar la ayuda sin tener que utilizar el inglés. Una vez que arrancas, lo primero que puedes hacer si tienes dificultad con el inglés es cambiar el idioma. Con esto lo haces en Edit Settings y aquí en vez de inglés pones español, le das a OK y tienes que volver a cerrar y abrir. O sea, cerramos y ahora que hemos abierto tenemos el menú en español lo que vamos a hacer en esta práctica es seguir el diseño del tutorial del decodificador de binario de 2 bits a 7 segmentos este tutorial lo tienes disponible y ahí tienes el diseño que queremos hacer y por qué lo queremos hacer de esta manera así que te recomiendo que veas este tutorial pondré también el enlace en las notas del vídeo Bien, entonces lo que queremos hacer es el decodificador de binario de 2 bits a 7 segmentos. Según el tutorial anterior, lo que queremos hacer es este diseño, este diseño de aquí. Este está explicado en ese tutorial y estas son las ecuaciones lógicas que queremos realizar. Una forma más simplificada es esta, y nosotros ahora lo vamos a hacer en esta herramienta de diseño de esquemático. Como vemos en este diseño tenemos dos entradas y las siete salidas que van al display de 7 este segmentos. Así que vamos a componentes y vamos a poner estas dos entradas. Vamos aquí a entradas y seleccionamos entrada. Pinchamos y ahora pinchamos en el botón derecho y ponemos el nombre de cero. Y le damos a ok. Ahora podemos seleccionar, que es con el botón izquierdo, y simplemente dar control D y duplica. Podríamos haber puesto otra entrada, pero más fácil es hacerlo así, incluso... Nos viene con el nombre de uno que es el que queremos. Ahora vamos a poner el display de 7 segmentos. La biblioteca que tiene esta herramienta tiene un montón de componentes y entre ellos tiene displays. Si vemos aquí en entrada salida y nos vamos a más, vemos que tiene display de 7 segmentos. Este no lo vamos a utilizar porque ya muestra, lo pone aquí con un display de 7 segmentos con una entrada hexadecimal de 4 bits. Y nosotros en realidad queremos con cada entrada de segmento, que tengamos las letras A, B, C, D, E, F y G y el punto. Entonces seleccionamos este. Lo ponemos y lo situamos. Vamos a dejar espacio en medio para tener por aquí las puertas lógicas. Entonces si nos ponemos encima del display y nos ponemos encima de los puertos, aquí vemos que dice esta es la entrada A, del segmento A. Entonces vamos a hacer esta entrada del segmento A. Tenemos que A es igual a D1, OR, D0 negado. Entonces vamos a poner una puerta OR. Ponemos aquí componentes, lógica, puerta OR. Y la ponemos aquí. Ahora tendríamos que negar D0 y podríamos poner un inversor aquí. Pero también tenemos la opción de pinchar a la derecha y de salidas invertidas, que en realidad sería entradas invertidas. Esto está mal traducido, entradas invertidas, como lo pone en la ayuda de Aquí puedes seleccionar las entradas que están invertidas. Y aquí ponemos que sí, que queremos una invertida. Y ponemos la 1. Entonces vemos que tenemos la bolita aquí que significa inversión. Recordamos el circuito que de 0 estaba negado. Pues entonces pinchamos en D0. Y ahora ya no hace falta pinchar. Una vez que pinchas y se pone el puntito azul, ya puedes caminar por aquí. Si quieres subir pues o bien pinchas, y subes y ya te pones aquí y vuelves a pinchar. Entonces ya tenemos el primer cable. D0 entra en esta puerta y entra negada. Y ahora queremos poner D1 sin negar. Pues bien, hacemos lo mismo. Vemos que tenemos el puntito rojo. Pinchamos y aparece ya como celeste. Pues ya podemos ampliar por aquí. Y subimos por aquí y vamos por aquí. Y volvemos a pinchar y ya tenemos este cable. Esto de aquí, ¿quién es? D0 negado, OR, D1 que es justo lo que tenemos aquí, de 0 negado más o la OR de 1. Y esto es la A. Entonces, para ayudarnos podemos poner aquí en entrada-salida texto, soltarlo aquí, pinchar en el derecho, y en vez de texto ponemos A, y en vez de 24, que es demasiado grande, ponemos 14, ponemos OK, y ahora seleccionamos y simplemente pinchar y luego mover, y luego soltamos. Pues aquí ponemos la letra A, y ya sabemos que esto es A. Y A tiene que ir aquí. Pues vamos de aquí, pinchamos, se muestra aquí ya en celeste. Ponemos aquí y ponemos aquí y ya tenemos el segmento A conectado. Ya tenemos esto de aquí. Ahora queremos B. Y B vale 1. Pues si B vale 1 y este es B, pues ponemos 1. Y 1 vamos a cables y es fuente de tensión. Fuente de tensión es un 1. La salida siempre 1, como lo dice en la ayuda. Pues ponemos aquí, y esto vale 1, lo conecto, ya tengo B que vale 1. Ahora queremos C que vale D1 negado más de 0 Pues bien, ponemos D1 negado, bien podemos poner un inversor o bien podemos poner una puerta OR con una entrada invertida. Vamos a hacer más fácil que es una puerta OR con una entrada invertida. Ponemos componentes, ponemos una puerta OR, vamos a poner aquí arriba por ejemplo. Y ahora, como queremos invertir de 1, pues vamos a ponerle, pinchamos el derecho, aquí es entradas invertidas, la segunda. Ok, vamos a poner siempre para ayudarnos de 0 arriba y de 1 abajo. Entonces de 1 va a estar invertida. De aquí podemos llevar un cable, aquí, esto es de 1 invertido, y de 0 sin invertir, va aquí. Aquí tenemos de 0 or. De 1 negado de 0 por de 1 negado y la salida es C. Pues para ayudarnos también, vamos a poner texto. Ponemos aquí y pinchamos en el derecho. Lo ponemos otra vez a 14 porque es demasiado grande. Y ponemos que esto es C. Le damos OK. Podemos moverlo, ponerlo aquí cerquita y ya está. Y se lo llevamos otra vez de aquí a aquí. Ya tenemos C conectado. Ahora tenemos que conectar D. D nos fijamos que es igual a A. Lo vimos también en este tutorial. Así que no hace falta volverlo a hacer. Simplemente llevamos el cable de aquí, aquí y aquí. Nos fijamos que cuando hay conexión hay un puntito gordo. O sea que estos no están conectados. Simplemente va de aquí a aquí. Bien, ya tenemos A, B, C y D. Vamos a hacer el segmento E. El segmento E... Es de cero negado. Pues vamos a hacer un inversor. Componentes, lógica, NOT. Y lo ponemos por aquí, que esté cerca de E. Y llevamos el de cero de aquí a aquí. Y esto es de cero. Y esto será de cero negado. lo llevamos a E. Otra vez voy a seleccionar este. Pulso control D. Me lo duplica. Lo pone aquí y le cambio el nombre. Y le digo E. Esto es E. Porque aquí, este de aquí, pincho en el derecho, esto es A y esto es D. Bien, ahora me queda poner el segmento F. El segmento F es D1 negado por D0 negado. Entonces esto es una puerta AND con las dos entradas negadas. Pues vamos a hacerlo. Componentes, lógica, una AND. Y aquí pincho en el derecho y las dos entradas están negadas. Ok, y aquí tengo las dos entradas negadas. Y aquí viene de 0. También podría haberlo sacado de aquí ya que estaba negado, pero bueno, como esta puerta está negada, está bien ahí. Y de 1 entra de aquí a aquí. Pincho aquí, hago control D y ya tengo aquí y le pongo en el derecho F. Esta es mi F que la llevo al segmento F. Genial. Ahora me queda la G. La G es directamente de 1. Pues llevo de aquí, saco un cable, aquí y ya está. Y ahora me queda el puntito. El puntito, como no lo quiero mostrar, aquí me pongo aquí y pone DP, punto decimal. Y lo quiero poner a cero para que no se muestre en ningún caso. Entonces digo cables, tierra, que es el cero. Pincho aquí y de aquí a aquí lo conecto a tierra. Y este sería, una cosa que se me ha olvidado y que hay que hacer frecuentemente siempre es guardar. Entonces voy a decirle aquí guardar y guardo con mi diseño. Esto lo voy a llamar 7 segmentos, usuarial puertas y lo guardo. Perfecto, entonces ya está mi diseño hecho y vamos a probarlo. Entonces para probar el diseño, para simularlo, le doy aquí. Y entonces nos fijamos que tiene esto una manera curiosa de, de representar cuando está el verde oscuro es un 0 y cuando está el verde claro es un 1. Y además si me pongo aquí encima lo veo, esto es un 1 y esto es un 0. Perfecto, entonces vemos que cuando está 0, 0 se muestra un 0. Esto está bien, ahora pongo el 0, 1 y se muestra un 1. Pongo el 1, 0, se muestra el 2, y pongo el 1, 1, y se muestra el 3. O sea que está funcionando bien. Nos ha funcionado bien nuestro circuito. Y lo hemos simulado. O sea que hemos hecho bien esta parte. Muy bien, paramos la simulación, y este es nuestro circuito que ha funcionado bien. Con esto terminamos este vídeo. En el siguiente tutorial veremos cómo hacer este mismo circuito, pero utilizando circuitos integrados de la serie 74. Gracias por ver el vídeo. Un saludo.